Soy un imbécil, soy medio tarado. ¿Qué onda, mis changos galácticos? Yo soy Brandon y ayer comí fido dormido. Bueno, sí, acá está el video más deseado por una persona. de odio. Voy a hacer un drama live. Ya sé que no tengo muchos suscriptores y ni mucha audiencia, pero ¿qué voy a perder? Antes de continuar, vamos a estar haciendo un top 5 como de costumbre en mi canal. Alexander Ryoku me dice Top 5 de Digimon favorito. En el puesto número 5 está Gilmon En el puesto número 4 está Patamon En el número 3 va a estar Renamon En el número 2 está Piximon Y en el puesto número 1 va a estar Inkmon Regálame un peluche de Inkmon y estamos a mano All me clothes, esta historia rancia empieza con dos jóvenes adultos llamados Alejandra y Daniel. O para los cuate Ali y el Popu. Al poco tiempo que salían, en menos de un año hicieron una familia, se casaron y a la vez se aproximaban su primer hijo. Mierda, que estaban apurados. Lo cual, ese hijo nació el 4 de julio de 1993. Tranquilamente podría haber sido un yankee. Aguante la independencia yankee. Y a este niño lo llamaron Axel Rodrigo. No les voy a decir el apellido, ni en pedo se los digo. Seis años después, nace su segundo hijo llamado Frano. Güey, le ponían Frano. <risa> A ese niño le pusieron Francisco, no voy a revelar mi segundo nombre, es horrible Que nació el 12 de diciembre de 1999, ya saben mi fecha de cumpleaños, así que eh, regalos Y año después, el 21 de enero de 2003 Nace su tercer y último hijo, llamado Santiago Adrián. Pero ahora vamos a centrarnos en el hijo del medio, el medio boludo. Cuando cumplí los 3 años nació Santiago, y ese fue el principio de mi primer derrumbe en mi vida. Sí, o sea, a los 3 años ya me empecé a hacer un emo. Ya que tenía celos porque le prestaba más atención a Santiago que a mí, porque obviamente era un bebé. Empecé a no comer nada, a no dormir, empecé a tener pesadillas, hasta llegué a ser un fucking palo de lo delgado que estaba. Por esas razones, odio a mi hermano. Con el tiempo pasó esa decaída y empecé a subir de peso. Tanto que literal parecía una fucking pelota. Mi metabolismo se ríe de mí en mi cara. Después de tres años empecé la escuela primaria donde siempre los nenes estaban ansiosos por empezar a ir a la escuela y hacer algunos amiguitos. O eso es lo que pensaba. Yo no sabía que era el comienzo de la segunda e importante decaída que iba a pasar en mi gris vida. Al ser tan inocente, no me daba cuenta de las cosas que pasaban tanto en mi entorno como en mi vida. Como por ejemplo, me preguntaba lo siguiente. ¿Por qué no puedo estar en ningún grupo? ¿Por qué se ríen de mí? ¿Por qué me dicen cosas? ¿Por qué siempre me ponen a la queo en gimnasia y me tiran pelotazos? Y así estuve todos los días de mi fucking vida durante 6 años y luego de eso en un parpadeo ya había empezado la secundaria donde hacías más amigos salías a fiestas y conseguías tu primera novia y etcétera o eso es lo que pensaba con mis 12 años empecé a darme cuenta de lo que pasaba en mi vida mis compañeros me hacían un lado en todo me molestaban hoy en día creo que lo llaman bullying y me insultaban al aguantar todos los días esos momentos que me empezaba a sentir cada vez más solo Y me estaba quedando sin sentimiento El inicio de Frandom Emo Y así estuve hasta los 16 años y me convertí en el blanco de todos Después de tres duros años de soledad y depresión Me tuve que cambiar de escuela para terminar la secundaria Cosa que no sé por qué no hice antes Cuando me cambié de escuela, la maldita... Cortilla, se me dio vuelta O sea que mi vida cambió Al pasarme de escuela yo los veía a todos con un odio rotundo Porque tenía miedo que me pase lo mismo Que me pasó en la anterior escuela o eso es lo que pensaba... <risa> Ay dios, me voy a tatuar esa frase Mi vida había cambiado gracias a un compañero que me empezó a mostrar su amistad Y ese fue mi primer momento... Que... No, no, <risa> no, bueno, tal vez un poco, pero no Y gracias a él pude hacer amigos, pude tener una novia, así, literalmente, gracias a él pude tener novia <risa> ¡Qué fracaso! Y pude experimentar las juntadas entre amigos y... ya eso Les prometo que pronto él va a salir en uno de estos videos, Solo tengo que sincronizar los tiempos y listo Por todo lo que él me compartió Pasaron tres años inolvidables Y tengo que decir que después de eso Me volví más sociable Y mucho menos marginado Resumiendo, me hice un emo feliz Y así terminaría mi vida Pero se me escapó algunos detallitos Así que... Vamos a implementarlas en forma de preguntas ¿Cómo empezó mi amor por el anime? Si mal no recuerdo fue en el 2014, estaba lloviendo, bueno, Cuando tenía 4 años más o menos ya había visto algunos animes Como Digimon, Dragon Ball y los Caballeros Zodiacos Pero en ese entonces no tenía idea de qué eran los animes Un día mi viejo me compró un juego llamado Naruto Shippuden Ultimate Ninja 4 Sí, lo tengo que decir así, chivo. <ríe> ese era el juego más épico que jugué en la PlayStation 2. Pero al ser tan épico, no sabía de dónde salía ese título. Hasta que un día apareció mi primo diciéndome lo siguiente. ¿Vos sabías que este juego viene de un anime? ¿Ani qué? Obviamente le dije que no. Y ni siquiera sabía qué significaba la palabra anime. Al otro día, de casualidad, vi que en la tele estaban transmitiendo un capítulo de Naruto. Donde empecé a ver solo... Unos 5 minutos y me quedé impacto. A tal punto que me enamoré de esa serie y empecé a meterme de lleno Sí, me metí la cabeza dentro de un balde con agua Hola, sí, eh, soy el friendon del futuro que está editando esto Y quiero decirles que no voy a dibujar más porque estoy literalmente como tres horas dibujando todo Así que ahora voy a poner imágenes, cheese posting, paz Ay, me duele el dedo Bueno, ahora vamos a la siguiente pregunta ¿Cómo fue mis inicios como youtuber? O en YouTube Déjeme explotarle la burbuja Porque no va a pasar en este video Sí, lo voy a decir en un segundo de Drama Live Así que sí, se van a quedar remanija Y creo que por años Porque tengo pensado hacer la segunda parte cuando llegue a los 100.000 suscriptores No me odien Pero yo pienso así, pa Bueno, ya terminamos terminado con el Drama Live Pero no me puedo despedir Sin leer algunos de sus comentarios Así que Felsuo dice Dime la composición química de una hoja Luego de mojarla en agua con cloro de mar De las Malvinas cerca de la cancha de Boquita Papá No puedo creer que haya dicho eso tan fluidamente ¿Dónde está mi maldito Grammy? Sebastián González dice ¿Por qué le pones aquí a todo? vos data Flaco ¿Cómo vas a putear en un video? ¿Quién sos vos? Vos no sos, Dios, o sea, me siento incompleto Es como sacarte un riñón Y ese misterio de por qué le pongo X a las O También se va a revelar cuando llegue a los 100.000 suscriptores Sí, voy a revelar todo ahí Voy a revelar mi nombre, por qué le pongo X a todo eh, Mis inicios, como youtuber y listo Se acabó hágame llegar a los 100.000 suscriptores y después hablamos Norpa, llegaste a los 1000, felicidades bro Bro, o sea, cuánto no te veo, Norpa la c... Madre, aparece en mi canal, te extraño. ¡Te Valen Salans dice: ¿Vos merendás con pepas? Diablo, Frandon, maldito drogón. Que viva, que viva Stranger. ¿Por qué razón hago o A sea, rubale 23, sacale el 23 porque me, da ta... me está dando un cringe. Un placer conocerte, Frandon. Gracias por mencionarme. Ah, shout out, shout out, shout out. Estoy haciendo un corazón ahora, pero no se ve. Gonzalo Duarte dice: ¿Crees, mi amigo? Dale, bro. Dale, eh, sí, si quieren hablar conmigo, está en mi Instagram. Eh, mándenme un DM y yo los voy a contestar con gusto acá. En mi Instagram, Josh Mati dice: Ya que vos no podés, te hago el honor. La madre, saludos. Ay, Ahora ven por qué lo amo. Por él me hago gay. Bueh. Alejandro Lara dice: Esa barbita me vuelve loco, papá. Eh, ponete pañales cuando veas esto. Cochinote. Bueno, y acá el comentario del siglo. ¿Quién me puede haber comentado del el anterior video? BofeGP dice, jajaja, ja, ja, épico. Bofe, si estás viendo esto, wey, veía todos mis videos después Shout <risa> out, shut, up, shut up. te quiero, te quiero, te quiero No, no, Frando, no, Frando, no suenes como un fan Suena como un normie Madre. <risa> Bueno, igual posta, Bofe, si estás viendo esto Gracias por despreciar 7 minutos con 24 segundos de tu vida Para hacerme un poquito feliz Listo, no tengo más nada que decir Gracias por ver este video Y acá Frando les dice los veo cuando nos vea Aunque no los vea, pero igual los estoy viendo O eso es lo que pensaba.